No te veo, no te dejo de pensar Todos los buenos momentos que vivimos hoy se van Sigo sin comunicarme y es que no sé en dónde estás Yo me muero por llamarte pero no me quieres contestar Necesito verte una vez más Solo conteste celular Se necesita tanto para contestar Esas indirectas como me hacen mal. Tus historias ya no las puedo mirar Todavía puede funcionar Aún lo podemos intentar Tú y yo Tú y yo Y nadie más Sigo sin saber en dónde estás Solo contesté el celular Mensajes de aquellos días en que me decías que por siempre me querrías Pero ahora no contestas aunque estás en línea Te juro que esta vez todo será mejor Vida Sé que dejarnos será nuestro peor error Ahora que ya no te tengo solo quiero recordar todos los buenos momentos que vivimos al amar Sigo sin comunicarme y es que no sé dónde estás Yo me muero por llamarte pero no me quieres contestar Necesito verte una vez más Solo contesta el celular